Hola, en este video vamos a ver cómo ingresar a la capacitación de Microsoft Teams. El paso número uno es desde mi espacio buscar la sección de mi experiencia y ahí buscamos la opción mi desarrollo. Hay que seleccionar la opción de TextApp. Damos clic y nos va a abrir una nueva pestaña. En esa nueva pestaña hay que ir a la sección superior donde dice tecnologías en el Tech. Vamos a dar clic después a la sección de Microsoft y seleccionamos Teams. Ahí nos abre una nueva pestaña y en esta nueva pestaña nos va a dar todos los pequeños cursos o microcursos que hay para aprender a utilizar la aplicación de Teams. Espero que este video sea de gran ayuda.